Jesús te libera. Sí, hermano, hermana, Jesús te libera. Te libera de esas cadenas que te han acompañado por tanto tiempo. Y hoy posiblemente es el día que el Señor te va a liberar. Acércate a Él con humildad y dile, Señor, estas cadenas que me han acompañado, que han atado mi historia, que me han tenido